Vamos a hacer toda la experiencia pidiendo el Tokatsu Estamos en el área de la fast food de Odaiba, de Diversity. Y aquí vamos a ver, vamos a ver qué se nos antoja. Estos son como una especie de economía más o menos, ¿no? Ok. Vamos a ver, vamos a ver qué se nos antoja. De este lado están helados. Como smoothies pez Chico. de ahí ensaladas como con pollo con cuero, dice Maris. Esto que son Maris. Estos son arroz y. y huevos. No, sé. no se sabe qué es. Uh, un.. una sopita con carne. Y vamos a ver de este lado. Por este lado vamos a ver qué más hay. Aquí hay más sopita con verduras. Como Carlos alpeño. Los precios más o menos están entre 600, 700, 800 yenes. El plato. Aquí hay uno de 600, 700. Ahí se van viendo los precios. Vamos a ver, ¿con qué nos animamos? Este es famoso. Sí. Ah, tempura. Tempura. Un tempura. Un tempura. Aquí esto disculpen la explicación pero es que no se sabe qué es tocatsu, yo quiero el tocatsu aquí es donde voy a comer yo yo quiero ese de mil yen es el tocatsu el tocatsu es como eh, carne de cerdo con un adobito y arroz ah, es capeado es carne de cerdo como capeada o frita y unos pescaditos capeados takoyakis los famosísimos tacoyakis que no podían faltar y al parecer ya es todo hay un área de, de niños con las veces más chiquitas un área más fashionista Honolulu Café Curry Shop y una de curry. Esta es el área de comidas. Unas crepas aquí en medio. Este es el curry. También se me toca un curry, ¿eh? pero no, yo sí me quedo con. Me quedo con el Tokatsu Esta es el área de comida de o de ahí va, ahora vamos a pedir vamos a hacer toda la experiencia pidiendo el tokatsu un number four. número uh -huh. uh -huh. mm -hmm. Son como 180 pesos Me costó ese platito uh -huh. Y me dieron el clásico, el clásico oso este para que suene mm, No compramos bebida, vamos a buscar algo de beber Curiosidades, en esta plaza, ahorita que compré yo mi, mi, mi comida no incluye bebida son Todos los platos son sin bebida, la bebida la compras aparte Tuve que comprar mi bebida, pero me acabo de dar cuenta que hay modulitos para tomar agua bueno aquí te puedes lavar las manos eh, y de este lado te sirves el agua sacas tu vaso y te sirves el agua entonces eso está bastante interesante sacas tus vasitos vamos a ver cómo lo hacen y ahora oh, no, vaso de agua venga y esto no cuesta y ahí es donde tiran su basura A un trapito Un trapito para lavar Son los que usan ellas No estoy seguro Pero bueno Estamos esperando que esta cosa vibre Para por nuestra comida Ya está vibrando Ya está vibrando, vamos por la comida ahí está, este es mi plato Menos hora. y sopita de miso más o menos 200 pesos y la maris, vamos a ver qué escogió la maris vamos a ver qué escogió la maris la maris escogió unos fideos unos fideos con con, con su cora, no perdón, no la cora una cora, 886 yenes 887 yenes con todo y la cora? con todo un poco más barato que el mío, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Y ahí viene el plato del de otro traveler. Itad, y más, más. Adrián pidió su melon sora, un tokatsu, pero ese es de res. Y trae su camioncito en el camión trae, ah, lo viene manejando un cuche. Pero es un sándwich de tokatsu. Y esa es nuestra comida de hoy. ¡Vítalo aquí más!